¡Hey! ¿Cómo está la gente sabrosita de YouTube? O sea, tú. Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp Plus. Y mientras te muestro los nuevos temas personalizados que he realizado según lo que me has estado pidiendo, también te cuento que en este video te traigo tres cosas muy importantes. Una de ellas, como ya sabes, es la nueva versión de tu WhatsApp Plus Y también te explicaré el motivo por el cual han estado baneando las cuentas Y completamente actualizado al día de hoy Ya que, aunque tú no lo notes, WhatsApp normal también se actualiza Y ya tenemos los reportes de por qué estuvieron baneando Y lo último es que también verás toda la lista de mis nuevos temas personalizados que siempre me pides Así que si te interesa, comenzamos pero antes, no olvides seguirme en mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, donde te traigo los mejores trucos de tus redes sociales, que además te ayudarán con tus tareas, con el trabajo y hasta con la vida misma. Y ahora sí, empezamos con este video y a darle entonces. Y mientras vamos instalando la nueva versión, también te iré soltando algunos consejitos que es bueno que sepas. Por ejemplo, dicen que si tienes el WhatsApp Plus y usas WhatsApp Web, te pueden bloquear. Eso nunca me ha pasado, y la razón es que si tienes el WhatsApp normal antes de usar el WhatsApp Plus, debes entrar a tu WhatsApp web al menos una vez. Y eso sería todo, ya no tendrás problema porque tu cuenta fue logueada desde tu WhatsApp normal anteriormente. De ahí en adelante lo podrás usar cuando quieras sin ningún problema. Y otro dato curioso es que ya hemos visto en el video pasado...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 Pero eso no quiere decir que debes desinstalar el Play Protect, porque eso pondría en riesgo tu celular. La forma segura de evitar el ban sin afectar tu dispositivo es siguiendo estos consejos. Como por ejemplo, no actives congelar tu última hora de conexión, porque así WhatsApp podría detectar que estás intercambiando conversación con un contacto en específico, mientras le dices al servidor de WhatsApp que no te conectas desde hace una hora determinada. Y esto te podría llevar al baneo temporal. Pero para tener la versión definitiva que salió hoy Antiban, entramos a Google y escribimos José Matsu. Te va a llevar a mi página web donde vamos a hacer clic donde dice WhatsApp Plus Antiban, descargar última versión 2023. Aquí vamos a encontrar la última versión de WhatsApp Plus Antiban. Vamos a bajar, no tanto, vamos a bajar hasta este botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Obviamente abajo están mis temas personalizados, divididos por categoría, como temas de anime, temas de superhéroes y villanos, y hay muchos temas que se han ido a... Agregando más en estos días, como de videojuegos, películas y series y muchos más, así que pídeme el tema que más quieras Bueno, entramos al botón de descargar WhatsApp Plus aquí y vamos a ver las últimas versiones de los principales desarrolladores que han salido hoy y ayer Por ejemplo, hace minutos nada más ha salido la versión 17.36 de Alex Mods que tiene mucho más seguridad anti-bang, y además tiene nuevas funciones, y la versión 28.20 F2 de Yesimods que salió ayer, pero vamos a instalar primero la de AlexMods, y luego vamos a ver la diferencia con la de Yesimods, si es la primera vez que descargas una APK, te va a indicar un mensaje que las APK podrían ser dañinas, pero sabemos que en este caso no lo es, y ahora vamos a esperar unos segundos hasta que descargue, y una vez que descarga, solamente tendremos que hacer clic sobre el instalador, porque como ya sabes, una de las mejores cosas de AlexMods es que se instala directamente, sin tener que hacer copia de seguridad, sin respaldar nada, sin borrar nada, hacemos clic y se instala directamente sobre cualquier versión, ya sea la de Alex Mods o incluso también sobre la de Jesse Mods, y ya está instalado y vamos a ver ahora cuáles son esas características de esta versión 17.36 que salió el 7 de abril aunque hoy es 6 en este momento pero esto se soltó en Rusia y ahí en este momento ya son las 7 la principal característica dice que además de que mejoró la protección anti ban también tiene una protección anti -ban especial para aquellas personas que fueron baneadas temporalmente por una hora. Pero si es la primera vez que vas a instalar, pues ahora te explico cómo hacerlo correctamente con la versión 28.20 F2 de Yesi Mods. Pero presta mucha atención para que todo te vaya bien. Primero, en tu WhatsApp normal, vamos a las opciones de ajuste y vamos a escoger la opción chats. Nos dirigimos a la opción copia de seguridad, aquí donde dice guardar en Google Drive tiene que estar marcado como nunca y además donde dice cuenta Google asegúrate de dejarlo sin ninguna cuenta asociada ya que esto puede quedar heredado al momento que instales tu WhatsApp Plus, vamos a darle a guardar y se creará una copia local, te podrás dar cuenta que se ha creado porque la hora actual es igual a la hora de creación de esta copia local. Y ahora, para saber dónde es que se ha creado esta copia, tenemos que usar un pequeño artificio. Vamos a entrar a nuestro navegador de imágenes y vamos a buscar una imagen que sepas que te han enviado a través de tu WhatsApp. En este caso, esta imagen de aquí. Vamos a los detalles de esta imagen y vamos a poder identificar cuál es la ruta de esta imagen, que también es la misma ruta que se usa para almacenar la copia de seguridad. Como ves... Es la ruta siguiente, almacenamiento interno, Android, media, con WhatsApp. Esta carpeta con WhatsApp es la que nos interesa, ya que dentro está todo lo demás. Y de hecho en la gran mayoría de veces esta es la ruta correcta, aunque puede variar, por eso te recomiendo que veas dónde se guardan tus imágenes. Entonces vamos a la carpeta Android en nuestro dispositivo, luego vamos a la carpeta media y ahora vamos a entrar a la carpeta con WhatsApp. De hecho en lugar de entrar le voy a cambiar de nombre, ¿por qué le vamos a cambiar de nombre? Para que no se borre en el momento en que instales tu WhatsApp normal, así que no importa el nombre que le pongas. Basta que sea diferente y listo, ahora sí vamos a proceder a desinstalar nuestro WhatsApp normal y el momento que desinstales tu WhatsApp normal solamente asegúrate de que no lo desinstales directamente desde la pantalla principal, sino que lo correcto es que lo vamos a tener que desinstalar desde la Play Store. En este caso vamos a entrar a la Play Store y en lugar de abrir le vamos a dar a desinstalar WhatsApp. Aunque si te preguntas cómo llegué aquí, en la lupita de la Play Store escribe WhatsApp. Y antes de darle a abrir, haz clic sobre el nombre de la aplicación y te saldrá la opción desinstalar. Y ya podrás desinstalar con confianza sabiendo que tu copia está 100% protegida. Y para descargar la última versión de Yesy Mods, la que salió el 5 de abril, el mismo procedimiento. Entramos a Josematsu, entramos al enlace de WhatsApp Plus, nos desplazamos al botón naranja y vamos a encontrar la última versión. Que es la versión 28.20.F2 que salió el 5 de abril. La vamos a descargar y si es la primera vez que vas a descargar una APK, te sale un mensaje indicando que las APK podrían ser maliciosas. Pero en este caso sabemos que no lo es. Y una vez que descarga ya vamos a proceder a instalar esta versión. Una de las características de esta versión es que al momento de instalarla, a diferencia de la versión anterior de Yesimods la 28.00 y también la 28.20 F1, es que esta versión de Yesimods se instala sin ningún problema en la Play Protect. Quiere decir que la Play Protect no notifica nada incorrecto o nada sospechoso. Tal vez este es hasta la fecha el mejor parche de WhatsApp de Yesy Mods Y no solamente eso, sino que está muy actualizado. Como ves aquí no hay ninguna advertencia de Play Protect. Le damos a abrir y vamos a llenar nuestros datos. Pero antes de continuar, no olvides que antes de ingresar tus datos de tu cuenta tenemos que ir al administrador de archivos y vamos a restablecer la copia de seguridad si vamos a la carpeta Android y luego vamos a la carpeta media y con WhatsApp vamos a ver que hay una nueva carpeta con WhatsApp que se acaba de crear en este momento así que esta nueva carpeta que se acaba de crear con WhatsApp la voy a borrar porque esta no tiene mi copia de seguridad entonces vamos a los tres puntitos y le vamos a dar a eliminar la carpeta con whatsapp.jose fue la que sí tenía mi copia de seguridad, pero no la va a leer hasta que la renombre correctamente, por eso le vamos a poner con whatsapp nada más, ahora sí aceptamos y vamos a regresar a nuestro whatsapp plus de yesimos 28.20 f2 para poder continuar con esta instalación y con esta carpeta que va a ser reconocida, vamos nuevamente a la instalación que habíamos dejado en standby y ahora sí vamos a llenar nuestros datos aquí vamos a hacer clic donde dice aceptar y continuar vamos a llenar los datos de nuestra cuenta esto lo voy a saltar obviamente y una vez que termina la verificación asegúrate también de aceptar todos los permisos que te indique la aplicación igual que en el WhatsApp normal y aquí vamos a ver que ya se encontró tu copia de seguridad hace 7 minutos, en mi caso, ¿no? Para que veas que todo lo grabo de corrido. Una vez que le damos a restaurar, solamente sigue los pasos que te indica que son sencillos. Y vamos a ver ahora sí, cuáles son las novedades de esta versión del 5 de abril de Yesy Mods. Y para eso, viendo el historial de cambios de WhatsApp de esta versión, vamos a leer que la principal es que se ha agregado la opción de prevenir baneos de cuentas. Eso es lo que se va a tener que ir mejorando cada vez más y más hasta que se solucione por completo. Pero mientras tanto, mientras esto ocurre, hay algunas medidas que debemos tomar en cuenta para que te asegures con toda efectividad de que no te van a banear. Y ahora vamos a ver cuáles son esas razones por las cuales suspenden tu cuenta de WhatsApp.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 Y obviamente jamás de los jamases vayas a responder un estado eliminado o un mensaje eliminado, porque al responder o reaccionar a un estado o mensaje eliminado, WhatsApp se va a dar cuenta que estás haciendo algo que es imposible enviar una respuesta de un mensaje eliminado y por lo tanto te va a banear automáticamente. Ahora bien, el segundo caso sí es un poquito más complicado, porque en el caso de que tú accedas a información que no deberías acceder con el WhatsApp normal, eso no depende de tu mod y ahí es donde caemos muchos eso depende de ti, de la conducta que tú como usuario tengas en WhatsApp por eso, si vas a chatear con números desconocidos que viste por un mensaje, por un grupo, por una notificación, porque alguien te recomendó, tal vez esa persona en sus opciones de privacidad tenga activada esta opción de foto de perfil o información, no para todos, sino solamente para sus contactos y si no te agregó tu WhatsApp